A su canal prevideo el día de hoy les estaré mostrando cómo podemos sacar el promedio de cuatro formas diferentes así que no te despegues de tu computador o celular eh, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los demás vídeos que estaré subiendo durante el transcurso de la semana ahora sí vamos a pasar a lo siguiente lo primero es que este es un cuadro en el que tenemos calificaciones. Miren, aquí tenemos calificaciones de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces, aquí hay diferentes materias, ¿verdad? asignaturas. Les voy en cada uno de estos cuadros. Les estaré enseñando o mostrando cómo podemos sacar el promedio de cuatro formas distintas. Es súper fácil, súper sencillo. En cada uno de estos cuadros les estaré mostrando cómo lo vamos a hacer. Lo primero es que nos posicionamos en la celda donde queremos que arroje nuestro promedio. Que sería la primera celda, sería esta que está aquí, ¿verdad? Aquí vamos a editar. Le dimos doble clic y ponemos el signo igual. Lo vamos a hacer de, de la forma en que nos enseñan siempre en las escuelas, universidades y en los liceos. Le damos a igual, escribimos la palabra promedio. Ahí está. Promedio, ¿ven? Entonces abrimos un paréntesis. Luego de que abrimos este paréntesis, vamos a seleccionar nuestro rango, o sea, nuestra, nuestra cantidad de, de, de elementos que van a estar posicionados dentro de nuestro, de nuestro promedio. O sea, para sacar el promedio, que va a ser estos, estos numeritos que están aquí o estas, o estas calificaciones del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio miren este es el rango ven que va desde C7 miren C7 hasta la H7 ven que sería la H7 mirenlo aquí bien entonces cerramos nuestro paréntesis y le damos a enter miren automáticamente nuestro rango o sea nuestro promedio ya va a estar eh, calculado que sería 93.666666. Bien. Para eliminar estos dígitos que aparecen luego. O sea, estos decimales. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a dirigir a nuestra barra de herramientas. Y miren aquí. Vamos a darle clic a este, a este icono de aquí. Que nos va a disminuir los decimales. O sea, los numeritos que aparecen después del punto. Le damos y pulsamos y pulsamos hasta llegar hasta donde queremos si queremos lo podemos dejar por lo menos con dos decimales pero yo lo que quiero es un valor exacto por lo cual yo lo que estaré eliminando todos los decimales que aparecen luego del punto miren ahí me redondeó a 94 20. bien la siguiente forma en la que estaremos haciendo nuestro promedio será de la siguiente manera le daremos a igual y escribiremos la palabra suma ven ahora vamos a abrir nuestro paréntesis igual y vamos a seleccionar también un rango que sería este en el área de matemáticas desde enero lo pulsamos lo dejamos ahí y vamos arrastrando el clic hasta junio mírenlo ahí desde C8 hasta H8 cerramos nuestro paréntesis y pulsamos la palabra ENTER o la tecla ENTER mírenlo ahí ay perdón sí. oh, oh, vi un paso luego de que hacemos esa, esa sumatoria vamos a poner esta rayita aquí que sería la de división y la vamos a dividir entre ese total de, que ha sumado lo vamos a dividir entre la cantidad de números que tenemos o de meses en este caso que es lo que estamos haciendo en enero hay uno verdad febrero hay otro, serían 2 marzo 3 abril 4 mayo 5 y junio 6 serían 6 cantidades que vamos a dividir o sea el total de las cantidades dividido entre las cantidades serían 6 vamos a escribir el número 6 y ahora sí le damos a enter miren aquí nos arrojó también nuestro promedio para eliminar nuevamente esos dígitos que aparecen ahí, esos decimales, vamos aquí a la barra de herramientas y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar. Vamos a ir eliminando, eliminando, eliminando. Mírenlo aquí. Ahí nos dio un número redondo. Sería 90. La siguiente forma de cómo podemos sacar el promedio sería de la siguiente manera. Nos posicionamos en la celda, ¿verdad? Ya estamos posicionados en la celda que queremos. Vamos aquí. Vamos aquí donde dice esta insertar función, le damos clic ahí, y miren, aquí aquí en esta parte de aquí están todas las funciones que tenemos disponibles, ven, miren, aquí hay la de contar, la de hipervínculo, todo, suma, sí, todo, pero en este caso vamos a utilizar promedio, ven, le damos a promedio y le damos a aceptar, nos aparecerá un cuadrito aquí, en esta parte vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar, las celdas a las cuales le vamos a poner o le sacaremos el promedio luego de que ya tenemos nuestro rango seleccionado mírenlo aquí, Seleccionado son estos mismos le vamos aquí a dar a aceptar ven, miren, aquí nos apareció directamente nuestro promedio también, miren esa es la fórmula que eh, indica que está en esta celda entonces vamos a eliminar también los decimales que están sobrando vamos a irlos eliminando y ahí nos redondeará a 91 mírenlo aquí entonces la siguiente forma de cómo podemos sacar el promedio es la siguiente le damos al signo de igual luego de esto, vamos a hacer o sea vamos a abrir un paréntesis vamos a sumar lo siguiente vamos a sumar esta cantidad vamos a seleccionarla más le damos clic también a esta celda. miren aquí. Van apareciendo de diferentes colores. No sé si se podrán percatar de eso. Pero van apareciendo de diferentes colores. Por ejemplo, miren, la primera es azul. mirenla aquí, azul. La segunda es verde. miren aquí, verde. Y así sucesivamente. Vamos a ir agregando todas lo, todos los datos que queremos que aparezca en nuestro promedio. Bien. Luego de, ya, de que ya tenemos nuestro último dato... Vamos a cerrar nuestro paréntesis y luego vamos a dividir esta cantidad. Sale, ponemos este símbolo, lo dividiremos entre la cantidad de datos que tenemos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Le damos al número 6 y luego de eso le damos a Enter. Este decía, miren cómo apareció nuestro valor también. Esta parte también le vamos a eliminar los decimales que están sobrando, que sería este 5 para redondear a 89. Mírenlo aquí. Eh, pues nada, este ha sido el video por el día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal y regálenme un like si este contenido le ha servido de ayuda. Así que ya ustedes saben, suscríbanse a mi canal y nada, nos vemos hasta un próximo tutorial.